Bueno, así es como hemos llegado hasta nuestras palabras al cierre Hemos hablado sobre poesía, cuerpo y territorio Sobre nuestro cuerpo orgánico Y el, y el cuerpo, la diferencia entre cuerpo y corporeidad eh, Hemos leído a los poetas Germán Carrasco, Walt Whitman, Imperdible, y el gran poeta Octavio Paz, el mexicano. ¿Lo recuerdan? Les recomiendo que también lean, aparte de sus poemas, los ensayos. Tiene unos ensayos maravillosos, preciosos. Realmente alimentan el alma. No lo olviden. Gonzalo Paz Hemos leído también algunos textos Que nos han llegado De alumnos de este taller De creación poética de Casa Gonzalo Rojas Hay Una Gran sensación Al final de este taller Que Al parecer ha gustado. Tenemos muchas visitas en nuestro canal de YouTube, cosa que nos alegra, nos motiva, nos estimula y alegra el alma en realidad. Hemos tenido poetas invitados a Fernando May de Chillán, de los chillanes, gran exponente de la creación poética de la región del ⁇ Ñuble, Fernando May. A su vez, tuvimos a la hermosa Ana Rosa Bustamante de la bella ciudad de Valdivia. Eh, así que, en lo personal, me siento muy contenta de ellos hayan enviado sus poemas, se dieron su tiempo en esta época de grandes problemas, de grandes vicisitudes, que a veces nos parten el alma con tanta mala noticia. Por eso mejor apagar el televisor, alejarse del Twitter y leer un buen libro. ¿Y por qué no escribir un poema? Algún pensamiento que se nos venga. Tengo, además, unos otros textos que me han llegado, pero eso los voy a dar a conocer el, el jueves, porque estamos a martes, ¿cierto? Ya. El jueves o el sábado. Tenemos, digamos, un tiempo importante y precioso para atesorar las obras, poéticas de otros autores, no solo de los consagrados eh, de siglos, ¿no? sino que también de los poetas de hoy, que actualmente están entregando una gran poesía a la literatura nacional. Y a los nuevos poetas que también están entusiasmados siguiendo el taller. Yo agradezco su tiempo y su paciencia también Porque fíjense, me pasa algo raro Yo realmente me aburro de verme Y como tengo que editar el video una y otra vez Debe ser por eso No tengo a alguien que me ayude en la edición de video Lamentablemente para ustedes y para mí Porque tengo que verlo muchas veces en, en el proceso de edición, como ya les dije, para que quede más o menos presentable para ustedes. Yo quiero despedirme. Ah, pero antes no se olviden, mi correo es ingotchers.com. Envíenme sus textos, sus comentarios. Sean dulces y amorosos como de costumbre. Son tiempos de pandemia tiempos de catástrofe endulcemos los oídos del otro de nuestra otra edad los espero espero que participen que sigan sumándose agradezco las visitas al a mi sitio de YouTube cierto eh, y bueno Ahora, a leerles Retomando nuestro tema del día de hoy De esta sesión número 5 De Casa Gonzalo Rojas Del taller de creación poética Cuerpo y territorio Poemas de una mujer Yo les voy a contar Un día una ama de casa norteamericana de clase acomodada decidió hablar de lo inabarcable e innombrable y empezó por hacerlo del propio cuerpo, de lo que rodeaba a este, del que era su mundo bajo el dominio más o menos civilino del imperio masculino y familiar. Una convivencia conflictiva Porque en ella estaban la sumisión y la aceptación ¿Cierto? La búsqueda de lo correcto al mismo tiempo Que una tamizada rebeldía Todo ello envuelto en unos lazos de ternura Creándole una cárcel dorada porque ella era una esposa y madre feliz viviendo el sueño americano y decidió hablar sin tabujos, como yo les digo, sin reglas, sin dogmas, sin cadenas, aunque con elegancia, prosigo, utilizando el verso como lenguaje, Convirtiendo cada poema en un hacha afilado Que daba tajos certeros En primer lugar, sobre su propia piel Quizás descubrió que ese sueño tenía mucho de pesadilla Que estaba transitando por un túnel Y decidió encender una luz Poco importa que las crónicas digan que empezó a escribir por consejo de su psiquiatra tras dar a luz la pulsión poética y creativa ya estaban ahí poco importa que hablen sobre desequilibrios mentales presentes en su obra es el desorden de la Vida y forma parte del arte Ella es Anne Sexton Y uno de sus poemas dice Descalza Amarme sin zapatos Significa amar mis piernas largas y bronceadas Queridas mías Buenas como cucharas y mis pies, estos dos chicos que se escaparon a jugar desnudos, intrincados nudos, mis dedos libres ya de sujeción, y todavía más, miren las uñas, y cada una de las diez etapas, tubérculo a tubérculo, vehementes y alocados, todos ellos, este cerdito, al mercado Y este otro se quedó Largas piernas bronceadas Y largos y bronceados dedos Más arriba, cariño, la mujer Confiesa sus secretos Pequeñas casas Y pequeñas lenguas Que te lo cuentan todo No hay nadie más que tú y yo en esta casa de la península. El mar lleva un cencerro en el ombligo y yo soy tu sirvienta descalza por una semana entera. ¿Quieres un poco de salame? No. ¿Quieres un whisky a lo mejor? Tampoco. Tú no eres de beber. Tú me bebes a mí. Las gaviotas persiguen a los peces, gritando como chicos de tres años. Las olas son narcóticas, me llaman. Yo soy, yo soy, yo soy. Toda la noche, descalza, te camino por la espalda. A la mañana corro por la cabaña, de una puerta a otra. De una puerta a otra. Descalza de camino por la espalda. Jugando a perseguirnos. Ahora me agarras por los tobillos. Ahora vas trepando por mis piernas. Hasta que atraviesas la marca de mi anhelo. Sexto. Creo que tengo este poema también Que me gustaría compartir con ustedes Joven Hace mil puertas Cuando yo era una chiquilla solitaria En una gran casa Con cuatro garajes Y era verano Según creo recordar Yacía por la noche sobre la hierba Los tréboles cedían bajo mi peso Las estrellas sabias fijas por encima de mí, la ventana de mi madre, un embudo por, por el que escapaba un calor amarillo, la ventana de mi padre a medio a cerrar, un ojo por donde pasaban los durmientes y las tablas de la casa, suaves y blancas como la cera y probablemente un millón de hojas se mecían sobre sus extraños tallos mientras los grillos cantaban al unísono y yo en mi cuerpo recién estrenado que aún no era el de una mujer interrogaba a las estrellas y pensaba que Dios realmente podía ver el calor y la luz pintada, codos, rodillas, sueños, buenas noches. Entonces me despido hasta la próxima sesión. Duerma muy bien y que produzca, produzca muchos poemas, muchos. Hasta la próxima. Trabajen, trabajen, trabajen. gmail.com Les estoy esperando desde ya.